Soy Sergio Buroncle, vivo de Merlo y estoy reúno, chavón. ¡Reúno! Dale, pregunta lo que queda, chavón. Si usted tuviera la ovalaria y tuviera su oportunidad de que se le cumplieran tres deseos, ¿cuáles serían estos tres deseos? Tres deseos, man. Mira, el primer deseo es... Después, después es otra otro deseo loco, no sé. Que Argentina se llame así también hay más droga. Y mi tercer deseo loco es. Eh... Oh. Mi tercero deseo, no sé, vivir así re loco, Como es, es re loco vivir así, vivir re loco. Bueno, me gustaría eh, ser inteligente. no eh, sé. Eh, eh, eh, me gustaría. Ser, ¿Ser mujer. Y.. Como Roberto Carlos, ser mujer. Levantar una vieja. ¿Qué consideras que es más difícil? ¿Pedir permiso? ¿O pedir permiso? ¿O pedir permiso? ¿O pedir permiso? ¿O pedir permiso? ¿O pedir permiso? O sin permiso. O sin permiso. Me no sé. ¿Qué da, era, ¿qué permiso pedí di... permiso, pedí ¡Droga! Mira, la verdad yo nunca pido permiso. Okay. Directamente recital líneas, gente. Como en como, como el recintal digo, que uno trae trae unos cuantos. ¡Te la <risa> lengua! ¡Pedí permiso! ¡Pedí permiso! ¡Qué flash! ¡Soy un perro! Porque... Porque son difíciles. Ay, a mí me... Dime en algunas 25 palabras, ¿qué sabes de mi país? Soy os... embajador de Rusia. ¿Rusia? ¿Rusia? Ah, yo creo que Rusia. Cuando digo Rusia se me viene, eh, frío. Ponete la cara, frío. Rusia, Rusia, Rusia... De Rusia no sé un carajo. Uh, uh, uh, no eh, ¿Qué está al lado de la India? ¿Qué sé yo? Lo único conozco de Rusia... Sofobia. ¿Usted cree que la mujer es el hombre? Eh, bueno. Complemento que vendría a ser cuando una cosa... Eh, como, como... Eh... ¡Wow! ¡Wooow! de mierda, que es más más pelotudas serie, ¿no? ¿Tienen otras preguntas para hacer? ¡Estás es La tuya trollo Si usted tuviera la oportunidad de que se. Y a mí me gustaría eh, eh, el primer deseo que tener una muñeca más grande como Puka, porque es más puta. No se me ocurre otra otro deseo porque, no sé, pero mi papá me dice que tengo que desear que Que mamá se calle porque es una Hija de mierda Garcharme eh, eh, garchar la vena anterior. Bueno, porque si vamos al caso, en realidad el 80% de las personas que te dicen que te van a cumplir los deseos pase y que el pueda segundo deseos, la Mi segundo mi deseo mi sería, sería tener de que descuida, segundo ya que el primero ya, ya, ya, ya, ya, el, el, ya, ya, ya lo ocupé. Mi tercer deseo sería Que el principal deseo mío sería que el hombre me pongan una bomba y los huelen a todos a la mierda. Fundamental. Tener una casa. Tener una casa y... Y tener una tele. Y tener una mochila. Y tener un perrito y... Y tener plata. Sí. ¿Qué consideras que es más difícil? ¿Pedir permiso? ¿O pedir maño? ¿Qué? Un huevo de este tamaño Y no sé, o sea, no sé Mi papá me dijo que, no sé Yo siempre tengo que pedir perdón cuando él empuja a porque dice que como yo soy vieja, tengo que pedir permiso. Entonces se corre la nena. Y dice, ay, perdón, fue la vieja. Y yo digo, perdón. ¿No? Y la señora hace ¿no? pis. Si nos ponemos a pensar que en el comienzo de la humanidad, tengo que pedir perdón, es más difícil que pedir permiso. Para mí, en el fondo es más difícil pedir permiso. Pues pedir perdones. Es un retro de Jambios. Si apinte su deseo, servalo por embajador de ni si hijo de Embajador de Rusia, si hijo de. ni si ni si ni de ni si ni si ni si ni si ni si ni si yo no sé que es un gay, pero me dijo que diga que está bien lo que hacen. Ah, mira, si la mujer es el hombre, yo te diría que es la vida misma del hombre. Pensamos que nuestro complemento es la droga y no, nuestro complemento es la droga. de una, sino de. ¡Ay, por Dios! Mi mamá se va... Son unos pelotudos, me hicieron reírme. Y obvio, si no, no podría... Va, va, va, va. Estás muy bien igual, pero sí. Es... Tiene una minita ahí para mí. ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! Bueno, nos vemos. Una mujer para poder experimentar el inicio de la humanidad. Ojalá, ojalá, ¿sabes qué, negro? Que les pongan una bomba y los huelen a todos a la mierda. Y que se basa a, a la mierda Trump. Y... y... y... y... y. Y... Y... Y... Y... Y... y vos también andarás puta que te a la reina hoy. A lo de cuarta representante de la chau, sos vos Maño.